En directo desde Murcia. Ducentésimo, vigésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Hoy celebramos San Jordi y el Día del Libro en las Vías. Permitidme que. Va a hablar Joaquín Contreras. La fiesta del libro que ha organizado ahí un grupo de gente a raíz de una propuesta de Cecilio y algún otro. ...que os dé yo una información previa... ...que es necesario que sepáis... ...normalmente nos reunimos los martes... ...en el grupo de... ...de 10 o 12 personas que... ...que tenemos que ponernos en común... ...una vez a la semana para... ...para organizar los actos de la plataforma... ...lo hacemos mañana... ...pero mañana coincide con otro acto... ...os informo... ...desde... ...el día 27 al 1 de mayo desde Lorca se organiza una marcha es la tercera marcha por la dignidad contra el paro y la precariedad y entonces un grupo de gente andando en esos días sucesivamente Lorca, Alama, Totana, Librilla, Alcantarilla y la marcha terminará aquí el 30 de mayo que eh, perdón, el 30 de abril en la víspera del 1 de mayo se me ha cruzado el mes ...el último día de abril... ...llegan aquí... ...será tal vez a esta hora o algo después... ...andando desde Alcantarilla a, a Murcia... ...y aquí se le hará la recepción... ...se le hará un... Bueno, ...se le dará la bienvenida... ...alguien le, le, le dará la bienvenida... ...y eh, al día siguiente es en la fiesta del 1 de mayo... ...pero mmm, para informar de todo esto... Se ha estado, se han estado reuniendo en hoy ha sido la, hoy mismo ha sido la última reunión en el local del sindicato USO y mañana va a haber una información más amplia que la van a dar directamente los organizadores y es lo que lo que quería anunciaros mañana a las 9 de la de la noche habrá aquí una asamblea para informar de toda esta marcha que eh, como ya os digo, se, se inicia en Lorca y termina el día 30 aquí y la llegada aquí, no hace falta decir que es una llegada simbólica en apoyo a nuestra lucha por el soterramiento y en contra de la llegada del ave en superficie eh, solamente informar, informaros de eso, que lo sepáis y contad con eso mañana, eh, independientemente de otras cosas que aquí podamos organizar, eh, a, a las 9 estará esa asamblea nada más, gracias Bien, pues Joaquín Contreras ha anunciado una asamblea mañana, luego que nos dé más, más detalles también. Y ahora vamos a celebrar el... ¿Sí? Vamos a celebrar aquí la noche de San Jordi y el día del libro en Murcia. ¿Qué pan, no ha no, todavía pero tenemos pues buenas noches, aquí estamos ya otro día más ya 224 días seguidos en Murcia y hoy en especial celebrando el día del libro y San Jordi Buenas noches Buenas noches a tutón. Buenas noches a todos, hoy vamos a, a celebrar aquí el día del libro, vamos a celebrar San Jordi, nos quieren separados, nos quieren incultos y aquí vamos a mostrar que estamos unidos, que estamos fuertes, que somos solidarios y lo vamos a demostrar con cultura. Va a comenzar a recitar. Va a haber una, una, una serie de de lecturas y va a comenzar Conchi y Pedro Egio. Si habéis traído un libro, la idea es que ese libro se lo regaléis a otra persona. Esa persona puede ser vuestra pareja, un familiar, un, un vecino, un amigo, quien sea. Si habéis traído una rosa, pues también, ¿no? En principio, el, el libro se regala a un hombre y la y la rosa a una mujer, pero no tiene por qué, ¿de acuerdo? no tiene por qué si no habéis traído rosas se pueden crear rosas, eh hay ahí unas servilletas para hacer unas rosas simbólicas y si no habéis traído libro pues algo también se se podrá hacer. Damos paso a Pedro Pedro, ¿dónde está Pedro Egio? Pedro, vente por aquí, a acompañar a Pedro y a Conchi. Y aquí ya hemos estado en Nochebuena, hemos estado en Nochevieja, hemos estado en la Noche de Reyes y hoy, en el Día del Libro y en San Jordi, también, también. Venga, Pedro. ¿Qué? Un aplauso a Pedro. Cuyos, vamos. <risa> no tengo más rosas Espera, <risa> espera. Ahí. Ahora. Bueno, pues eso, que le he dado una rosa a Conchi. Y ahora quería leer los últimos versos. No, ponlo ahí, ponlo ahí. Déjalo, déjalo. Sí, sí. No, no, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya, ya, no te preocupes no, ponlo, ponlo, ponlo, mételo ahí, mételo ahí. Bueno, pues decía que iba a leer. ...los últimos versos de un poeta alemán que se llama... Friedrich von Schiller... ...que es el que ha hecho el himno de la Comunidad Europea... ...como aquel que dice, es decir, la Comunidad Europea... ...ha aceptado la oda a la alegría, el himno a la alegría... ...como himno de la Comunidad Europea... ...y sabéis que es el himno que se canta en la Novena Sinfonía de Beethoven... ...también tengo que decir... Que en el año 1985 efectivamente este himno fue aclamado como himno de la comunidad desde el 72 ya lo era del Consejo Europeo y en el 85 se convirtió en himno de la comunidad. Por cierto que en el año 1989 cuando cayó el muro de Berlín esta se noche estamos celebrando el día del de libro y el día de San Jordi Y tenemos aquí en las vías un y micro libre Y se cantó este himno que termina así Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso No vislumbras o oh mundo a tu creador Búscalo sobre la bóveda estrellada Allí sobre las estrellas debe vivir, alegría hermosa, chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos allí donde se posa tu ala suave. Alegría, hermosa chispa de los dioses, Isa, hija del Elíseo. Alegría, bella chispa divina. A ver si Europa se acuerda de nosotros y se da cuenta de que no queremos que por ahí pase el corredor. Que pase mucho más lejos de por aquí. Pedro Oseo, en Murcia, 224 días seguidos de protestas, Celebrando el Día del Libro y el Día de San Jordi. Buenas noches a tu Es el Edipo Rey en Braille. Eh, toma, Pedro. Eh, yo no voy a leer ningún, ningún texto. Quería hacer, solamente recitar eh, tres o cuatro versos de una traducción libre de Bertolt Brecht eh, que yo he hecho y que, que es un humilde homenaje a las mujeres de las vías. ...hay mujeres que luchan un día... ...y son buenas... ...espera, espera, espera. comienza de nuevo... Eh, eh, eh, no sé Bueno, ahora... ...bueno, eh... Válfalo, válfalo. ...así está bien... ...se me oye bien... Ahora. ...bueno, eh, que yo no he preparado... ...ningún texto para leer... ...pero que he hecho una traducción libre... ...de unos versos de Bertolt Brecht... ...que todos conoceréis... Eh, ...porque los habréis escuchado... ...en alguna canción y que es mi humilde homenaje a las mujeres de las vías. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son muy buenas. Hay quienes luchan todos los años y son mejores. Pero están las mujeres que luchan todos los años de su vida y esas son las imprescindibles. Nada más. me oye? Sí. Queridos compañeros en la ¿Eh? lucha Os voy a leer algo de Manuel Vázquez Montalbán Es muy corto Dice Si no puedes tener la razón y la fuerza Escoge siempre la razón Y deja que el enemigo tenga la fuerza En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria Pero la lucha toda solo la razón Vence el poderoso. Nunca podrá sacar la razón de su fuerza. Pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón. Escrito por Manuel Vázquez Salva. Muchas gracias, Ana. Esto, esto es Murcia, para los que os habéis conectado nuevos, Buenas noches. Estamos celebrando el Día del Libro y San Jordi. San Buenas Jordi noches, por una Murcia libre de, nu de muros. Bueno, yo voy a... No he traído rosa, no he traído flor, pero las llevo puestas porque me las han hecho mis niños. Y quería leer un poema que creo que va mucho con todos vosotros por esta lucha que estamos llevando juntos durante tanto tiempo. Es un poema de Mario Benedetti que muchos ya conoceréis, que se llama No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el frío muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo. Porque yo te quiero. Gracias. Buenas noches. Como somos un poco como Quijotes y Sanchos, que nos llevamos seis meses, en frente, bueno, treinta años, muchos de vosotros enfrentándonos a estos gigantes y a estos molinos, voy a recitar un trozo muy cortito de las palabras que le dijo don Quijote a Sancho justo antes de, de meterse en la lucha contra los gigantes. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo, al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia y el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Buenas noches a todos, buenas noches a todos, todos los que habéis conectado nuevos. Estamos en Murcia, ya llevamos 224 días seguidos de protestas por una Murcia unida, por una Murcia sin muros, por una Murcia con el ferrocarril soterrado, que la plataforma para soterramiento lleva ya pidiendo 30 años. En este caso estamos celebrando el Día del Libro, estamos celebrando el Día de San Jorge, de San Jordi. Y aquí estamos con un micro libre donde la gente lee sus poesías y su relato. habla de la alegría como el que ha leído Pedro y como han leído otros compañeros porque es una alegría luchar por los derechos de los vecinos, luchar por los derechos del barrio, luchar por, por nuestra ciudad es una alegría y debemos mantener esa, esa alegría voy a leer un poema de Eloy Sánchez Rosillo que se llama así, Oda a la alegría La alegría, ¿qué dice? ¿Qué persigue? ¿Por qué y cómo se acerca al corazón del hombre? Nos habla, intenta hablarnos, porque en su esencia pura y misteriosa, junto a las más hermosas melodías, alberga todas, todas las palabras, como semilla o polen, e incesante nos da ciento por uno. A cada, a, cada ser humano, a cada ser humano se dirige en su lenguaje propio, Sabe bien el idioma de cualquiera que abra el oído y deje que penetren por allí sus canciones, hasta las lobregueces y redentas y ateridas del alma. En cuántas ocasiones me he visto en la desdicha por negarme a escuchar lo que sus labios inequívocamente pretendían decirme. Qué confundido estaba. La juventud ofusca y con frecuencia mueve de incomprensible modo a quien la ostenta hacia el dolor y la melancolía, la oscuridad y la perplejidad. No distinguía el hombre que yo he sido ni entre el negro y el blanco, lo que en la gracia crece y fulge y salva, de lo que entubre el ojo. Pero ya no me engaño y te discierno, suave o vibrante, arrebatada o dulce, irresistible y mágica alegría. Nací para la luz, con buena estrella, y aunque me hayas faltado tantas veces, aunque un día me faltes, desde la fe y el sueño te proclamo, señora de mi vida, de mi casa y los míos, la más cierta verdad de las verdades. Y sabiendo de ti, tan sin ninguna duda, tan desde luego y siempre, afirmo emocionado y entregado, lo que dispongas quiero, digo soy. Gracias. de las mujeres de las vías por su lucha, por su talento, por su no ceder nunca, por estar siempre en la brecha, merecen que les reconozcamos todos uh, un, un pequeño uh, regalo de nuestra parte, de mi parte. Y aquí le he traído un libro para recordar, y ya sabemos todos que cuanto más libros, más libres. Bueno, a mí me han regalado una rosa. Mirad, la lista. Un detalle. Un detalle. Mi amigo Pepe Espartia. Un detalle, de verdad. Eh, aquí la compañera nos ha regalado un libro. La compañera nos ha regalado un libro. Y bueno, pues nos emociona. Todos estos agasajos nos emociona, Vale. Eh, yo, Rosa Roda, en su momento, el día 8 de mayo del, del 16. Eh, nos mencionó, así, ¿ah, venga, eh, hizo un escrito y hizo una mención de las mujeres de las vías. Y, y bueno, nos emocionó muchísimo porque fue algo, a mí me hizo llorar, a mí me hizo llorar cuando lo leí, porque es una preciosidad. Eh, y con eso nos quedamos, las mujeres de las vías. Y además presumimos de ello. Yo cuando hablo con alguien o estoy en algún sitio donde puedo decirlo, ...las mujeres de las vías... ...pero ya no se queda en nosotras... ...nosotras solas... ...es que somos todas las mujeres que estamos aquí... ...las mujeres de las vías... ...ya no se queda en cuatro, ni en cinco, ni en seis... ...somos todas... ...todas somos las mujeres de las vías... ...y además... ...con orgullo... ...con mucho orgullo... ...de estar en la lucha, de estar aquí... ...de estar compenetradas... ...de querernos mucho, de respetarnos mucho... ...de hablar de nuestras cosas... De hacer una gran familia, porque esto ya no es un grupo de gente. Somos una gran familia y ellos lo saben. Los que gobiernan lo saben y nos tienen mucho respeto, ¿eh? mucho respeto y mucho miedo. Están muy nerviosos porque saben que las mujeres cuando nos ponemos o nos pone algo entre ceja y ceja lo conseguimos. Y yo siempre digo últimamente que hay que pongan todo lo que quieran, que cuando más cosas pongan, más cosas van a tener que quitar. Van a tener que quitar. Porque lo vamos a conseguir, no tengamos duda ninguna de que lo vamos a conseguir. Estamos esperando noticias, pero esas noticias van a ser buenísimas, buenísimas. Donde tenemos que poner nuestra, toda nuestra categoría de personas, toda nuestra sensibilidad, Toda nuestra positividad, porque lo positivo trae cosas positivas. No podemos pensar que no lo vamos a conseguir, no, eso no podemos pensarlo ni debemos pensarlo, porque eso sería traer negatividad y tenemos que ser muy positivos porque lo vamos a conseguir. No podemos permitirnos cejar ni un palmo, no podemos permitir no tener ilusión. No podemos permitirnos pensar que eso no se va a solucionar, el soterramiento de las vías, en venir el coste cero, como dice el carnicero, y mientras tanto que se soterre. No podemos nunca pensar que eso no va a ser así, porque va a ser así, lo vamos a conseguir. No podemos desilusionarnos, no podemos ponernos tristes, no podemos mm, mm, sentirnos impotentes, no, ni tristes, porque lo vamos a conseguir, tenemos que tenerlo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Y lo digo y lo repito, que lo conseguiremos. Así que siempre adelante y ni un paso atrás. ¡Que no queremos muros! Y la familia, ¡Que somos todos ya una familia! Desde aquí os digo, con mucha justicia y por mucha injusticia que de ahí, no se van a salir con la suya, ni un paso atrás. No sois derrotistas, tenemos que tener mucha ilusión y ser para arriba porque no se van a salir con la suya porque no llevan la razón. La razón no tiene más que un camino que es el nuestro. Ellos tienen la fuerza, pero nosotros llevamos la razón que es lo importante que tenemos. Y se van a equivocar porque toda esa obra será destruida. Cuanto más gasten, más destrucción van a haber. No van a poner los muros. Jamás, jamás habrán muros ahí. Os lo digo yo, que no habrán muros nunca en la vida. Por mucho que se empeñe el delegado del gobierno. Se equivoca. No tengáis ningún miedo. No hay que tenerle miedo que ese hombre no se come a nadie. Yo no le tengo ninguno. Y nadie tiene que tener miedo. Jamás será vida. Murcia unida. Jamás será vida Murcia unida. Jamás será vencida. ¡Adelante! ¡Siempre ilusión! ¡Ilusión que nunca nos falta! Un abrazo muy fuerte para todos. Yo quisiera decir unas palabras a esos que nos llaman los locos de Santiago el Mayor. Pues yo le diría que la verdad, la razón de los locos, quizá es la única razón. La verdad de los, cuervos, de los, de los cuerdos no lo dejan reconocer. Muchas gracias Vicky, vamos a ver ahora. Vicky, repítelo, venga, vente por aquí, vente, vente. Venga, Vicky. Es que no, es que no puedo. Te acerco yo. A eso que nos llaman los locos de Santiago el Mayor, yo le diría que la, la verdad de los locos quizás es la única razón. La razón de los cuerdos no lo dejan reconocer. Muchas gracias, Bien, y hoy estamos celebrando el Día del Libro y estamos celebrando también San Jordi. ¿no? Para mí es un día muy especial porque soy un catalano murciano de vez de saber de qué, de qué lugar, entonces, y me encanta lo que es la unión, de hecho... De hecho aquí tengo esta chapa de Murcia Nos Une, de cuando vinieron la, la gente de Cataluña. Entonces, el día de San Jordi se regalan rosas. Y aquí tenemos, acercaos es testimonial pero un ramo de rosas para las mujeres que tanto han hecho, tanto están haciendo y tanto seguiréis haciendo. Porque sin vosotras esto no sería lo mismo. Se requiere de mucha inteligencia emocional para mantener una salud mental y física tantísimos días, mantener la paz, la solidaridad, la compasión, la generosidad. Y eso un día de San Jordi en Barcelona es reconocido. Y, mi, y quería traer una, un poquito de Barcelona aquí. Tomás. A decir una cosa que antes eh, no, no le he dicho y es que cuando vinieron el otro día los políticos, yo eh, eh, vino eh, Diego Conesa y vino Simanca y bueno, ya es que te hace un lío con tanta gente y tantos nombres y tantas fechas y tantos días que ya tenía Bueno, pues le dije, digo, mirar eso que hay ahí eso señalé, digo, eso que hay ahí no nos va a aplastar a nosotros a los barrios del sur os va a aplastar a vosotros, a todo el que ha permitido que eso esté ahí Es a vosotros a quien os va a aplastar, no a nosotros Por, por haber permitido que eso esté ahí y, y, y otra cosa que quiero decir también Que, que este Cecilio es un cielo de personas que nos cayó como los viaquingos eh, en, eh, del cielo Nos cayeron los viaquingos del cielo y Cecilio también Y la verdad es que la vida es una riqueza y una alegría a, toda esta, a todas estas concentraciones que no os lo podemos agradecer ni pagar en la vida. No lo podemos agradecer suficiente ni pagar en la vida la vida que nos habéis dado a todos. Porque pienso pienso que aunque estemos muy convencidos de estar aquí, las noches que, que no están los viaquingos y que Cecilio por cualquier circunstancia no ha podido estar... La verdad es que se nota vuestra ausencia, se nota un montón, porque aunque queramos darle marcha a esto, no, no estamos como tristes, estamos como tristes y desamparados de alguna manera cuando vosotros no estáis. Así que muchas gracias, muchísimas gracias a ti Cecilio y muchas gracias a los viaquingos, porque nos dais vida y difusión, que ya sois internacionales y nosotros con vosotros. Pues, como bien ha dicho Vicky, muchas gracias, Cecilio. La verdad es que están haciendo una labor imprescindible. Como soy chiquitica. <risa> El micrófono está accesible para toda la labor vale. la gente. Buenas noches. Os voy a leer. Os voy a leer que me acaban de regalar este libro y lo que esa persona me ha puesto. Espero que todas las puertas las encuentre abiertas. Espero que todas las puertas las encuentre abiertas como la de mi corazón. Espera. Te aprecio hasta el infinito y más allá. Y me lo ha regalado Mari Carmen. Vive aquí arriba en los pisos. Y ahora voy a decir una frase en un tiempo que yo estuve bastante regular, de enfermedad, ¿no?, otras cosas y yendo para la colonia San Esteban vi en un muro, precisamente en un muro una frase maravillosa que no sé cómo se me quedó porque a mí las cosas largas no se me quedan ninguna de ninguna clase <ríe> y ponía júntate con gente de corazón y así verás el tuyo lucha por tu libertad aunque estés rodeada de muros y haz de tuyo tu bandera esa frase mía no es solamente que la, la vi allí y, ...y me encantó... ...y vino perfecta hablando del muro... ...pero es que esta noche precisamente aquí por lo del muro... ...pues también, muchas gracias. Hola, buenas noches... ...como es el día del libro... ...he traído un libro de un escritor murciano... ...que se llama Miguel Espinosa... ...y son cartas a Mercedes... ...os lo recomiendo, un poco... Bueno, es una carta que le escribe a su mujer más bien un poema y va dedicado a todos vosotros, que estemos todos unidos, soterramiento ya y que sé que no podemos meter la política, pero quiero decir que UPD existe por si alguien quiere votar, que son los únicos que no son corruptos. Bueno, empiezo. Se llama El rostro del placer. Anoche vi el rostro del placer. Paz. Concordia, continuidad, conformidad, expresividad, significación, sentido, temblor, silencio, cinismo, inocencia, voz, risa, forma, indeterminación, rubor, vergüenza, opacidad, gesto indecible, sala clausurada, refugio. El rostro del placer no es el rostro del maligno, para quien todo se haya contado y previsto, porque es el gran dialéctico. Antes bien, el rostro del placer es el principio de la divinidad. Voces vacías, tambores huecos, ...demonios limitados, proposiciones orgullosas, malditos altivos los políticos, jactanciosos, dementes de poder, actualísimos, brillantes, energúmenos de la razón, metálicos sonidos, tentetiesos, concluyentes, cabezas altas, pulquérrimos, elegantes... Habladores, no verán el rostro del placer. Déjalos, ven, ven misericordiosa, hazte poquedad, dame mano y camina conmigo. Caminemos juntos hacia el soterramiento ya, todos juntos. Gracias. Bueno, Buenas noches, hoy es el día del libro y es también el día de la literatura y hay dos tipos de literatura la que está presa dentro de las páginas de un libro la que escriben los escritores, que suelen ser gente culta y hay otra literatura, que es la literatura oral que es la literatura del pueblo la que se contaba antaño alrededor del fuego o cuando ya hacía calor debajo de las higueras de los patios aquella literatura que transmitía la sabiduría de la humanidad porque solamente los cuentos ...que tienen alguna sabiduría, pueden transmitirse desde la bisabuela a la abuela... ...desde la abuela a la madre, desde la madre a la hija y desde la hija a la nieta. Hoy yo voy a hacer una muestra de este tipo de sabiduría ancestral... ...que se conserva a través de los cuentos de tradición oral. Y os voy a contar el cuento de la señorita de la matica de albahaca. Es un cuento de tradición oral murciana, me voy a quitar esto porque enseguida me va a dar calor es un cuento de tradición oral murciana y os lo voy a contar como lo contaba mi abuela mi abuela, la Josefa, la púa la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo mi abuela cuando me contó a mí el primer cuento de mi vida me lo contó sin dientes y vosotros sabéis lo que pasa cuando no tienes dientes pues te puede exactamente, se te escapa el aire se te escapa el aire cuando te queda alguno o sea, se te acaba, entre el que te queda y el que no te queda se te escapa el aire pero cuando no tienes dientes y no tienes tampoco dentadura para ir al dentista la boca que me irá ahí para adentro la no me ahí para dentro para adentro pues así con la boca me iría para adentro poco como mi abuela, la Josefa, la púa la que mejor tocaba las castañuelas de mi pueblo que es Calasparra me contaba el primer cuento que oí en mi vida y me lo contó también con un pañuelo y me he traído un pañuelo para que vosotros viajéis conmigo porque una de las cosas más importantes de los libros y de la literatura en general es la posibilidad de viajar sin moverse del sitio. Como sabéis, de viajar, claro, a través de la imaginación. Entonces yo me he traído mi pañuelo. Me he traído también la caperuza de Caperucita Roja, pero esta es por un cuento moderno. Hoy vamos a hacer el bastante antiguo. Bueno, pues mi abuela, como digo, tengo bocas y me para adentro y también tenía un moñico, porque mi abuela era una abuela de verdad, no como las de hoy en día, que parecen madres en vez de abuelas, se van a la peluquería, se echan su tinte, su cana, mira a esta mujer de aquí, que parece que tiene que parece que parece tiene el pelo de de, de, de... ¡De 23! No de 23 mujeres, sino de 23 años. Mi abuela no, mi abuela era la que se peinaba una vez a la semana, nena, nene, una vez a la semana. Se hacía la trenza que le llegaba por lo menos como de aquí a la, al peatón ese, a la señal esa, y luego se le hacía aquí en un moñete, así. Tipo zur ¡Ay! tipo zurullico. Y encima, encimica, se ponía su pañuelo negro. así aquí atado. Y los ojos, mi abuela tenía los ojos pequeños, pequeños, pequeños, pequeños, pequeños, pequeños. Ya había nacido con los ojos pequeños, porque en mi familia somos de ojos pequeños. Mi baracho, pero pequeño se le habían puesto más pequeños más pequeños más pequeños porque antes la ropa no se compraba en las tiendas lo que se compraba en las tiendas eran las telas entonces las madres de antes tenían que hacerlo todo cosiendo cosiendo cosiendo cosiendo cosiendo y en todo caso haciendo punto haciendo punto haciendo punto así que de tanto coser y coser y coser desde la mínima braga hasta la máxima calceta camisas pantalones faldas los ajuares los bordados de las sábanas todo y todo y todo y todo lo hacía así venga coser venga coser ojos se se pusieron pequeño, la boca se metió para adentro y la espalda... No algo Nena, exactamente, no había luz eléctrica. Tenía que coser y coser y coser y encima la luz del candil. Y la espalda, nena, la espalda como se la tenía mi abuela, porque tampoco había cocina de gas ni vitracionámica, ni nada de nada, ni microondas, ni nada de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, desde calentarse hasta hacer unas lentejas, hasta calentar la leche para palmarío y todo, todo, todo, todo, todo, había que hacerlo con leña. Así que subía mi abuela todo, todo, todos los días, lo primero que hacía era subir hasta lo más alto del monte, y allí cogía un palico de aquí, otro palico de allá, otro palico de más para allá, otro palico de... ¿A qué sí? ¿A que lo has hecho tú? Hay que meter todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, sabe que su abuela también lo ha hecho. Somos más o menos de la misma edad, así que nuestras abuelas más o menos hacían lo mismo. Cuando mi abuela tenía ya todos los palos recogidos, en lo más alto del monte, porque a lo más alto era donde subían los pobres, a los ricos les traían la leña, esto siempre ha funcionado más o menos igual. Entonces ahí, desde lo más alto del monte, mi abuela se ponía la leña a la espalda y ahí bajaba día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, y así, espérate que es que... Ahora cuando me, se me ponga a la espalda de mi abuela, pues claro, me voy a quedar más pequeñica. Entonces voy a bajarme el micro, porque más o menos así. Y las piernas, ¿cómo las tenía mi abuela? Así. Dice, ¿de qué tenía tu abuela las piernas así? Pues de cultivar en el campo. ¿Vosotros creéis que la huerta de Murcia es lo más húmedo que existe del mundo? Pues no. Lo más húmedo que existe del mundo es el bancal de arroz, que se cultiva con un palmico de agua. Y ahí era donde mi abuela trabajaba y se le pusieron las piernas así. O sea que ya os vais trasladando, ¿no? Sí, sí, sí. Os vais trasladando hasta el momento en que mi abuela, la Josefa, la Cuba, me contó a mí el primer cuento que yo en mi, hoy en mi vida. Que no es este que voy a contar, porque yo ahora voy a contar el de, de la matica de albahaca que es un poquito más picantoso y que va de amor. Porque es lo que siento yo ahora mismo, muchísimo amor. Lo digo así, ahí va vos, porque si, se, si lo digo así con el micro parece falso. Voy a contar el cuentecico de amor porque es lo que siento yo. Ahora mismo mucho amor. Y de verdad que estoy encantadísima de que hoy, el 15 de abril, día del libro, estar contando aquí en el sitio que más merece la pena contar. ¡Toma guapa. Vuelvo a la abuela, así, no. Así, que perdemos el tiempo! ¡Vuelvo a la abuela, que se, me va la, que se me va la pinza, que se me va la pinza con la emoción! Así la abuela, la Josefa, la púa, la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo. Las castañuelas. la espalda. Las piernas dobladas del arroz. La boca me para adentro. Los ojitos pequeños. La en arruga. El daño elípico. que le voy a atar un poco el pañuelo, que se parece que se me va soltando, que se me va soltando. Y luego me va a faltar, me va a faltar una chispica de Parkinson. arocha esa chispica hay que ponérsela para darle credibilidad al personaje, para que os trasladéis bien. Hasta el momento. de bajico de la hiera, Ahí. Con que me entra, encaje. Y empezaba mi abuela, empezaba mi abuela cantando la siguiente canción. El cuento, el cuento de María Sarmiento. ¡Qué y se la llevó el viento hizo tres pelotitas una para Juan otra para Pedro y otra para que hable el primero así empezaba mi abuela y claro, todo el mundo se callaba Ahora imaginarse que antes no había... No, esto no, los cuentos ahora se hacen en las bibliotecas, en los centros culturales, en los teatros, pero antes no. Antes los cuentos se hacían allí en la misma casa o en la puerta de la calle. Entonces llegaban los vecinos cuando iban... Desde una punta hasta la otra de la calle, llegaban los vecinos con las sillas en la mano. No vayáis a pensar que mi abuela tenía sillas para todo el mundo, que como os he dicho, era pobre. Entonces bajaban calle abajo. ¡Nena! ¡Con las sillas y arrastrando! ¡Que la, que la Josefa está tocando la catuñela! ¡Que le ha la inspiración! La inspiración que no es que se fuera a morir, sino que era inspiración, pero mal dicho. ¡Que le la, la inspiración! Y entonces llegaban allí todas, y claro, muy revolticas, muy revolticas. Y entonces mi abuela, ¡el cuento, el cuento de María Sal Y lo que Dicho. Y entonces ya empezaba con lo que se empieza siempre, era así una vez, tres hermanitas. la mayor, la mediana y la chiquitica, y eran muy pobreticas, tan pobreticas, que lo único que tenían de riqueza era una matica de albahaca, muy hermosa, eso sí, muy hermosa y cada noche tenían que salir a regarla una sobre todo en verano porque si no se secaba la primera noche de este cuento sale la hermana mayor al balcón a regar la matica de albahaca y cuando estaba con la regadera Vio venir por el cerro el príncipe. El príncipe que era muy chulito. ¿Tú has visto como los ricos, esos de los pueblos, que van con la moto, los muchachos ricos, que el papá le ha comprado la moto ya, hasta sin tener la edad, iban haciendo el caballito con la moto, haciendo por lo mismo? Pero en príncipe y en caballito, que lo hacía con caballito. Es decir, mientras que regaba, a ti es que desgraciado. Desgraciado que no dejáis vivir de a nadie. Ni por la noche, ni por el día, ni por los cuentos, ni por nada. Márgame, mal aire, le dé que le revienten las torbinas. Escucha. Esta, que me despisto, que me despisto que una ya no tiene en la cabeza muy bien, escucha y viene el príncipe chulito con el caballito y... Y... que le gustaba mucho de vacilarle a las criaturas y al pasar por debajo del barcón de la matica de albaca detiene el caballito y, y... y la dice así ...señorita que riega los matas... muchulito. ...cuántas hojas tiene... ...la albahaca... ...escucha la hermanica mayor... ...con la regaderica sin dice... ...uh, el príncipe se puso a colora como un tomate... ...dejó de regar... ...se dio media vuelta y se metió para la casa... ...al día siguiente... Vosotras, vosotras estáis imaginando... ...que estaba cuál hermanica regando la mata. Exactamente. La mediana con la regaderica en la misma regaderica... ...pero otra chiquilla. glo glo glo glo glo glo Y vuelve a pasar... ...con él. ¡Y -y! Señorita que riega la mata, dicen mirando a la chiquilla... ¿ cuántas hojas tiene la albahaca? Y otra vez la mediana colora como un tomate de la vergüenza. Ay el príncipe, se mete para dentro de la casa y llega de un portazo y no se la ve más. Pero a la noche siguiente estaba ya la hermanica, la pequeña monísima. Las otras dos también, pero se ve que espera un poco más lista. Y cuando llegó el príncipe con el caballito, trocotró, trocotró, troco, y troco. ¡Eh! señorita que riega la mata, ¿cuántas hojas tiene la albahaca? La chiquitica, glu, glu, glu, glu, glu, glu, sin dejar de regar la matica de albahaca, dice señorito aventurero la misma que estrellita tiene el cielo a ti es que el príncipe esta, ya sé, que no se ha acabado anda por nubida. entonces dice, dice el otro y se va para el palacio con el rabo entre las piernas y nunca mejor dicho. Así es que el otro empieza a pensar que le ha engañado, que le ha engañado, y empieza a pensar, a pensar, y no hacía más que pensar. Claro, los príncipes no tienen nada que hacer. ¿Qué van a hacer? Pues pensar, pensar. Y como pensó tanto, no porque fuera listo, sino por tanto que pensó, se le ocurrió una idea: disfrazarse. Así es que, ya está otra vez, lo hijo puta. ¡Ya está otra vez! ¡Ya está otra vez! ¡Anda aquí! ¡Anda aquí con B de burro! ¡De ballesta y de Bernabé! Pepa se refiere al paso de los trenes que está recorriendo las vías con bueno, superficie continuamente. No, escucha lo que se le ocurrió al príncipe Chulita, se le ocurrió disfrazarse y al día siguiente se fue para el mercado disfrazado de encajero. Es decir, uno que tiene un puesto que vende cajas, puntillas y todo eso. Y estaba allí él, el, el encajero, el encajero, las puntillas más bonitas del mundo entero. Así no estaba haciendo boito de mercadero. Y vino a pasar por allí la hermanica chiquitica con la cestica, porque como era la más lista, era la que la madre siempre mandaba a comprar. Y se encaprichó de una puntilla. Señor encajero, ¿cuánto vale esta puntilla? Por esa puntilla, le dice el príncipe engañoso. Por esa puntilla, señorita, un beso. Ay, es que me ha dicho mi madre que no le debe esa descanacía. Pero mira lo que te digo, la chiquilla pensó lo que pensó. Miró por un lado que no la veía a nadie, miró por el otro que no la veía a nadie... Y así se puso enfrente del encajero y le hizo... ¡Mua! Le pegó un piquico de esos rápido y enganchó la puntilla y se la llevó corriendo antes de que nadie la viera. Y a la noche siguiente estaba otra vez la chiquitica con una diadema de la puntilla y va preciosa. Y llegó el príncipe chulito, trocotro, trocotro. troco, troco, troco, troco ¡Señorita que riega las motos! Sin bajarse del caballo. ¿Cuántas hojas tiene la albahaca, Lululu, señorito aventurero? La misma que trillita en el cielo. A lo que el otro sinvergüenza... le contestó y el beso del encajero. Estuvo malo, estuvo bueno, ahí está sí que soltó la regadera pero de rabia Pum. y se metió para dentro del balcón enfadado y se puso a pensar que si el príncipe le había engañado que si ella también le tenía que engañar. ...que si él se había disfrazado, ella también se iba a disfrazar... ...pero no se le ocurría nada, no se le ocurría cómo ...porque ella sí tenía muchas cosas que hacer... ...todos los días que si sí se levantaba por la mañana a fregar... ...después barría después ayudaba a su madre con la chiquilla... ...después fregaba los platos, después... ...y no tenía mucho tiempo para pensar... ...así de es que pasó tiempo, tiempo... ...y no quería salir ya nunca más a regar la matica de arbaca. ...y llegó el invierno... ...y el príncipe... De repente le dijo su papá el ray que tenía que ir a la guerra. Y él no era muy de ir a la guerra. Y fingió una gripe. ¡Ay, qué mala gripe, quemada! De... Y por muchos medicamentos que le daban al príncipe, no se curaba. Total que su papá el ray mandó un pregonero. De esos que van así con el tamborcico y la pita. Señores y señoras, querido pueblo, de parte de su majestad, el rey, que el príncipe tiene una gripe muy mala y será recompensado aquel que le curara. Así que a la chiquitica se le ocurrió, me disfrazo de mílico. Se puso así un trapo para tapar la pechonalidad, se puso un sombrero, se hizo un moño así de detrás y se puso una capa, así... Y así mi mico se fue para el palacio. Llamó a la puerta. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Del palacio! ¿Quién anda? y preguntan desde dentro. Soy un milico del extranjero. Haciendo borrar a todo para pasar mejor, percibía. Soy un mílico del extranjero que viene a cuidar al príncipe. Enseguida la pasaron a la habitación del príncipe. Y ahí estaba el príncipe todo acostado en camisón, canta el hombre. No llevaban pijama, llevaban camisón. Y le dice, sin quitarse, sin la mano de la capa. Señor Príncipe, saque usted la lengua. Aquel saca un piazo lengua fea, blanquinosa de tanto tiempo que llevaba en la cama. La otra lo mira, lo remira, lo remira, y así con mucho. ¡Que te ya! Y así con mucho misterio se va para el rey y le dice: Señor Rey, su hijo. Está gravemente enfermo. Su hijo va, así con la capa, a morir, a no ser que le den una receta especial. al rey enseguida abrió la oreja así. ¡Qué receta, qué receta! dijo el pobre hombre. Solamente se curará metiéndole un nabo por el culo. ¿Cómo? Dijo el rey. Su hijo solamente tiene solución si le meten un nabo por el culo. Enseguida el, el rey hizo traer el nabo muy agordo que había en todo el reino. Que el reino no era muy grande, pero el nabo sí. Un nabo nena sin de gordo. Y así de largo, está como son los nabos? Que son gordicos y la punta y yo la tienen gordica de que le trajeron a aquel médico extranjero, aquella bandeja con Hernabo, nena, nene, ¿te puedes tú de creer, que cuando el mílico del extranjero, con la bandeja, fue a acercarse y le dijo, levante cerca mi son, se tiró al príncipe por la ventana, que no se le corrió a ver nunca más, escucha, ¡Nunca más sí! al verano siguiente, que otra vez fue con el caballo. Y... Señorita que riega la mata, ¿cuántas hojas tiene la albahaca? Señorito aventurero, las mismas que estrellitas tiene el cielo. ¿Y el beso del encajero estuvo malo? ...o estuvo bueno... ...y el nabo para tu culo... ...estaba gordo... ...o estaba dura. ...a ah, luego que el príncipe se abajó del caballo por primera vez... ...tiró la rodilla en tierra y le dijo... ...señorita que riega las matas... ...¿se quiere usted casar conmigo?... A luego que la chiquilla, sin parar de regar las maticas de albahaca, le dijo Pues espérate, que mañana te lo digo Se dio media huerta y meneando el culacín Cerró la puerta del barcón y ahí se ha acabado, que se cree que siempre el final es una boda, pues estáis equivocados y colorín colorado, este cuento se acaba. Y es por eso que decía mi abuela, y es por eso que decía mi abuela, pues eso precisamente, que hay gente que se casa y es feliz, y también hay gente que no se casa y es feliz. Bueno, muchísimas gracias, un placer contar para todos y todas. si tenéis más ganas os cuento uno moderno vamos a vamos a continuar con las, con las lecturas y si Beba Agarra fuerza, pues que luego otro otro cuento. Os dejo con María. Buenas. Buenas noches a todas y a todos. Eh, a ver, yo os voy a leer el, el prólogo de, de un libro pues muy especial para mí, porque fue un libro que hice a medias con, con mi padre y fue un proyecto muy chulo, no sé qué. Y, y bueno, pues como no hay tiempo para enseñar el libro entero, pues voy a leer el prólogo. A ver. A ver, a ver, a ver. El. el, el, el, el ah, bueno, primero lo leo y luego. Se, se, es una poesía de, de Antonio Orihuela. Y sale en el libro diario del cuidado de los enjambres, ¿vale? Y la poesía se llama Is there life before death? Vale, empiezo. Eh, ¿Hay vida antes de la muerte? Se preguntaban los Pink Black a comienzos de los 70. Y para cercionarse de ello, editaron un panfleto, una guía oficial para conductores, donde sobre el mapa de San Francisco se decía: No vamos a ningún sitio si solo vamos de la casa al trabajo, de al agotamiento al aburrimiento, de la presión al tedio absoluto. Only energy al pretty, decían. Nada que ver con los estadios llenos, aplaudiendo cuerpos hormonados, nada que ver con cerebros llenos de miedo, nada que ver con rendir. Más y crear riqueza para que se lo queden otros. Solo quien cuestiona las reglas del juego es hermoso. Solo quien no dobla la rodilla es hermoso. Solo quien no es modelo de nada es hermoso. Solo quien experimenta su creatividad es hermoso. Solo quien encuentra a los otros es hermoso. Solo quien practica la compasión y la sobriedad es hermoso. Solo quien no escapa a la vida merece ser llamado anarquista. También, ahora que me han dejado el micrófono, pues voy a aprovechar y voy a seguir leyendo hasta que me lo quite. Eh, de este mismo libro de donde recuperamos ese texto para, para hacerlo de prólogo, eh, que es este que es un libro que, que me regaló mi viejo a mí, pues esta tarde él se ha dedicado a señalar dos poemas, los lo cuales no sé cuáles son, pa, supongo que para leerlos, pero es muy vergonzoso y sé que no los va a leer. Así que pues voy a coger y los voy a leer yo por él. Abro la página, que es la 42, la primera que está marcada, y, y pone... El lobo come ovejas. El pastor come oveja. ¿Se puede aprender algo, oveja? Vale. Y ahora nos vamos a otra página. está señalado, que es la página 234, en la que pone... Eh, eh, bueno, y yo leo. El título es En tierras de Goliat, para ángel de la guarda de mi hermano David González. Y empiezo a leer el poema. Seguimos en la brecha, seguimos en la lucha. La derrota cada vez está más cerca. Venceremos perdiendo. Batalla tras batalla. Venceremos perdiendo. Cuida tu ala. Pues nada, muchas gracias por esta oportunidad. Y muchas gracias a mi viejo por regalarme libros y por, no sé, por, por todo. Ah, sí, ya, mi madre también, hombre. Aquí tenemos a Joaquín, Zaragoza, Rosa, los padres de María y de Dani. ¿Eh? Los orgullosos padres, aquí los tenemos. Venga, continuamos. ¿Qué pasa, qué continuamos esta noche de San Jordi, del Día del Libro, aquí en Murcia, en este ducentésimo, vigésimo cuarto día seguido de protestas contra el muro. Eh, hola, buenas noches, mi nombre es Ana Izquierdo y tengo que admitir que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que leo ante mmm, una multitud de más de dos personas y os pido por favor que me tratéis bien porque soy todavía principiante en la escritura pero le pongo mucho empeño y todo lo que representa para mí. Bueno, pues primero voy a leer un pequeño relato ¿Más cerca? ¿Así de cerca? Vale. <risa> primero, primero voy a leer un pequeño relato y luego, cuando termine el relato, voy a leer un poema. Los dos son eh, de mi propia cosecha. <risa> España es tierra de nadie. Un cúmulo de terrenos olvidados que colapsan entre ellos provocando conflicto. Ríos que se cruzan, entrelazan y se hacen uno para volver a dividirse llanuras eternas que reflejan un cielo estrellado corrupto. España es ahora una bandera de dos colores, que poco a poco pierden su intensidad, se disuelven y manchan la tierra, parece sangre. Los que juran amor eterno a la patria, pelean contra sus hermanos, y cuando el daño está hecho, lloran su pérdida, colocan flores en su tumba y gimen de dolor en vano, ya que están condenados a repetir su historia, en lugar de aprender. La tierra en la que nací llora por tener varios dueños. Muchos la reclaman, pero ella quiere ser libre. Que sus gentes no sufran, convivencia, la desaparición de regímenes que la palean hasta dejarla inconsciente. Jamás se ha visto una historia tan larga de maltrato, envuelta con una bandera de dos colores que se ha convertido en cárcel. Nadie ama esta tierra, solo quieren poseerla y dominarla, esclavizarla para que esté a su servicio. Y cuando los tiempos vayan mal, que caigan lágrimas de hipocresía. España es tierra de nadie, porque debe ser libre, sin manos que la maltraten, sin armamento que la hiera, sin Estado que la oprima. Eh, muchas gracias. <risa> Y ahora el poema que voy a leer se titula Represión y va dedicado a todos vosotros que lleváis aquí más de 200 días luchando. <ríe> Individuos amordazados con los raíles que queman la piel, descomponen, atrapan, lloran de rabia, de dolor. El corazón oprimido sale del pecho, abandonando los cuerpos, dejándolos sin vida. Gritos al vacío, dirigidos a los déspotas orwellianos que nos arrastran hacia un barranco y nos dejan caer. Y caemos y nadie llora por nosotros. Y lloramos, pero nadie siente como nosotros. Oprimidos por esos iracundos, cuyas frustraciones escriben nuestro destino, colocando sus manos en nuestro cuello, nosotros caemos a los raíles, dormidos. Nos creemos poderosos luchando contra el gran hermano, que nos vigila y nos daña, nos observa y nos amordaza. Almas errantes que arrastran sus pies, cráneos sin cerebro, cuerpos sin sentimiento, nos golpean y nos tiran al suelo como residuos de nuestra propia lucha. Espero de verdad que os hayan gustado mis obras. Un momento para que puedan estar la abuela, eh, una poetisa murciana, con su, su nieta. Carmen y Ana. Y aquí pues ahora dándole la alternativa. Carmen, continúa, continúa Carmen. Un aplauso para ella. a todos. Muchas cosas bonitas se han dicho aquí esta noche. Poco más puedo decir yo. Simplemente que lo que han pretendido, que lo que han pretendido amargarnos la vida con esta situación de las vías, han conseguido todo lo contrario. Nos, nos han unido a todos y somos como una gran familia. Y entonces esto es muy bonito y no se crea que se van a salir con la suya nada de eso el muro no se va a hacer y la pasarela no se va a estrenar y entonces ahora vamos a soñar porque desde la ahora nos vamos a permitir el lujo de soñar porque de las situaciones difíciles salen los más bonitos sueños hoy voy a leer un poema yo no soy poeta, soy simplemente que hay veces que necesito expresar sentimientos y entonces este poema, Déjame soñar, es un, un día que todo sale mal, que llega la noche y dices, bueno, pero ¿qué hago yo? Si ya lo he intentado todo y una vocecita me dijo, te queda soñar y aquí salió este poema. Bueno, déjame soñar en esta noche fría y oscura, déjame soñar con la paz y el amor, Deja que en este sueño llegue el nuevo día, déjame soñar con esta nueva aurora, déjame escuchar el canto del ruiseñor, déjame ver el vuelo de la londra mañanera, déjame embriagarme con el perfume de una bella flor, Déjame soñar que los seres humanos empezamos a amar. Déjame soñar que ya no hay niños que mueren de hambre y de soledad. Déjame soñar que ya en la tierra se vive en paz. Déjame soñar con los verdes prados que hoy florecerán, con la suave lluvia que los regará y el cálido sol que los nutrirá. Déjame soñar que en el arroyo seco agua cristalina brotará. Déjame soñar que hoy a los niños se les enseña a amar. Déjame soñar con el claro cielo, con el verde mar. Déjame soñar que este sueño se ha hecho realidad. ¿Sí? sí. Y a ver, ¿para quién se lo se lo vas a regalar? Sí. Tú dirás. Yo te lo regalo a ti. Tú. Bueno, a ver. ¿Eh? Sí. Vamos. A, a ver, dice Carmen que su libro, ¿por qué? Ella, dice que es una poetisa aficionada, pero es una poetisa aficionada. Que tiene libros, eh, anda que... pues Dice que su libro se lo va a regalar a alguien. ¿Quién levanta primero la mano? Hostias, Aquí tenemos... Eh, Juan Vía sí muy rápido. Hostias, eh, sí. Bueno. Lo he hecho a la pasarela y el primero que llegue... Eh, bueno... El libro este, decir que es muy bonito, Carmen me lo me lo regaló en, los, en las primeras semanas de las vías y lo y lo tengo y, y quiero darle las gracias. Y me ha encantado escuchar aquí a su nieta y bueno, y ver a sus padres emocionados, a su hermano aquí también. Genial. Continuamos con Concha, otra poetisa de las vías, porque lo que hay aquí, esto ya es mucho más que una protesta, es un movimiento sociocultural, lo que estáis comprobando. Cada, cada día y encantado de escuchar poemas poesía aquí en los vías Concha, todo tuyo gracias. Buenas noches muchas gracias por por pues bueno, no sé, por existir la verdad que para mí este movimiento está siendo oh, no quiero llorar Está siendo muy emocionante para mí esta movida de los ocho meses, porque yo antes pues sí pasaba por aquí, por allá, pero no sabía la gravedad del asunto y no me había metido tan a fondo, ¿no? Eh, en este... En fin, desde que empecé a venir, pues para mí ha sido... No sé, para mí es como una familia, yo le llamo mi familia social, porque, en fin, me, también me insufla vida y yo también me siento que soy parte ya de estas venas que circulan por aquí. Yo también tengo algo de vena de poeta, ya algunas cosas pongo por el Facebook, invado, o sea, el Facebook lo lleno de, de frases y de protestas, todo lo que puedo, hago escritos, en fin, a veces lo hago muy rápida. Hice un librico que se llama La Sombra de las Letras. Me he leído bastantes libros, pero sobre todo yo esta noche... Como no sé el tiempo, con el tiempo que cuento, y yo no, no soy aquí, yo soy un ave de paso, no como el ave que está sin soterrar. O sea que pienso que lo mejor es que, no sé, quiero ser breve, no quiero cansar a la gente. Y he repartido por ahí, me parece que un cuento que se llama El cuento de la isla desconocida de Saramago, que lo he traído esta noche, no está editado, está en internet, en la edición se agotó. Y voy a leer algo del cuento, se lo he regalado a gente por ahí, que me gustaría que lo leyésemos. Loli, y a otra, también a Loli y más gente. Me gustaría que lo leyéramos y que otro día nos pudiéramos reunir, porque me voy a dedicar solo a leer un poquito de este cuento. Ya veréis cómo os gusta. El cuento de la Isla Desconocida, de José Saramago. Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo... Dame un barco. La casa del rey tenía muchas puertas, pero aquella era la de las peticiones. Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado en la puerta de los obsequios, entiéndase los obsequios que le entregaban a él, cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones, se hacía el desentendido. Y solo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía a un tono más que notorio, escandaloso, impidiendo el sosiego de los vecinos, las personas comenzaban a murmurar «¡Qué rey tenemos! Que no atiende!». Daba orden al primer secretario para que fuera a ver lo que quería el imper impertetrante, que no había manera de que se callara. Entonces el primer secretario llamaba al segundo secretario… Ese llamaba al tercero que mandaba al primer ayudante y a su vez mandaba al segundo y así hasta llegar a la mujer de la limpieza. Que no teniendo que mandar, entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio. ¿Y tú qué quieres? El suplicante decía a lo que venía, o sea, pedía lo que tenía que pedir. Después se instalaba en un canto de la puerta a la espera de que el requerimiento hiciese de uno en uno el camino contrario, hasta llegar al rey, ocupado, como siempre estaba, con los obsequios. El rey demoraba la respuesta, y ya era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo. Cuando pedía un informe fundamentado por escrito, el primer secretario, que excusado será decirlo, pasaba el encargo al segundo secretario, este al tercero, sucesivamente hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza que opinaba sí o no de acuerdo con el humor que tenía ese día. Sin embargo, en el caso del hombre que quería un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta, «¿Y tú qué quieres?» El hombre, en vez de pedir, como era de costumbre, de todo, un título, una condecoración o simplemente dinero, respondió, «Quiero hablar con el rey. Ya sabes que el rey no puede venir. Está en la puerta de los obsequios», respondió la mujer. Pues entonces ve y dile que no me iré de aquí hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero. Remató el hombre y se tumbó todo lo largo que era en el relleno, tapándose con una manta porque hacía frío. Entrar y salir solo pasándole por encima. Ahora bien, esto suponía un enorme problema, si tenemos en consideración de que de acuerdo con la pragmática de las puertas solo se podía atender a un suplicante cada vez, de, de donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta, ninguna otra persona puede aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones. A primera vista, quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey, puesto que... Os voy a contar un poco más, si os canso, pero es que queréis, quiero un poco que entremos en harina. Menos numerosa la gente que le venía a incomodarle con lamentos, más tiempo tenía, más sosiego para recibir, contemplar y guardar los obsequios. A segunda vista, sin embargo, el rey perdía y mucho, porque las protestas públicas, al notarse que la respuesta tardaba más de lo que era justo, aumentaba gravemente el descontento social, lo que a su vez tenía inmediatas y negativas consecuencias en el flujo de obsequios. En el caso que estamos narrando, el resultado de la ponderación entre la bendición y los prejuicios fue que el rey, al cabo de tres días y en real persona, se acercó a la puerta de las peticiones para saber lo que quería el entrometido que se había negado a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas. «Abre la puerta», dijo el rey a la mujer de la limpieza. Y ella preguntó, «¿toda o solo un poco?». El rey dudó durante un instante, verdaderamente no le gustaba mucho exponerse a, lo, a los aires de la calle. Pero después reflexionó que parecería mal, aparte de ser indigno de su majestad, hablar con un súbdito a través de una rendija, como si le tuviese miedo, sobre todo asistiendo al coloquio la mujer de la limpieza, que luego iría por ahí diciendo, Dios sabe que de par en par ordenó el hombre que quería un barco se levantó del suelo cuando comenzó a oír los ruidos de los cerrojos, que enrolló la manta y se puso a esperar. Estas señales de que finalmente alguien atendería y que por tanto el lugar pronto quedaría desocupado hicieron aproximarse a la puerta a unos cuantos aspirantes a la liberalidad del trono que andaba por allí, prontos para saltar el puesto apenas quedarse vacío. La inopinada aparición del rey nunca una tal cosa había sucedido desde que usaba corona en la cabeza. Casó una sorpresa desmedida, no solo, no solo a los dichos candidatos, sino también entre la vecindad, que atraída por el alborozo repentino, se asomó a las ventanas de las casas, en el otro lado de la calle. La única persona que no se sorprendió fue el hombre que vino a pedir un barco, calculaba él. Y acertó en la previsión que el rey, aunque tardase tres días, acabaría sintiendo la curiosidad de ver la cara de quien nada más y nada menos, con notable atrevimiento, lo había mandado llamar. Dividido entre la curiosidad irreprimible y el desagrado de ver tantas personas juntas. El rey, con el peor de los modos, preguntó tres preguntas seguidas. ¿Tú quién eres? ¿Por qué no dijiste lo que querías? ¿Te crees que no tengo nada más que hacer? Pero el hombre respondió a la primera pregunta, dame un barco, dijo. El hombre el asombro dejó al rey hasta tal punto desconcertado que la mujer de la limpieza se vio li obligada a acercarle una silla de Enea, la misma que en ella se sentaba cuando necesitaba trabajar con el hilo y la aguja, pues además de la limpieza tenía también la responsabilidad de algunas tareas menores de costura en el palacio como zurcir las medias de los pajes mal sentado porque la silla de Enea era mucho más baja que el trono el rey buscaba la mejor manera de acomodar las piernas ora encogiéndolas, ahora extendiéndolas para los lados mientras que el hombre que quería un barco esperaba con paciencia a la pregunta de seguirles. ¿y tú para qué quieres un barco? Si puede saberse, fue lo que le preguntó cuando finalmente se dio por instalado con sufrible comodidad en la silla de la mujer de la limpieza. Para buscar la isla desconocida, respondió el hombre. Me quedo aquí y me gustaría que alguien siguiera con... O sea, leyendo este cuento, lo que quería el hombre estaba muy claro, ¿no? Quería un barco y quería ir a la isla desconocida. Yo he elegido este cuento porque nosotros también queremos un barco. Nosotros también queremos ir a nuestra isla desconocida, que es lo que desconocemos durante 30 años de promesas en este movimiento vecinal de que queremos una vez soterrada, de que queremos que se nos respete como ciudadanos de a pie, como vecinos, que no se nos agreda, que no esté el rey en la puerta de los obsequios, que esté en la puerta de las peticiones, que por favor alguien nos escuche, porque ya son muchos días, muchos años, pidiendo lo mismo, que queremos un barco, que no queremos un ave por superficie, que no queremos unas escaleras para matarnos por arriba, que queremos ir como ciudadanos de a pie, que todo esto sea un parque por donde podamos andar libremente, que nuestra ciudad no se parta, no se divida. Y parece que, que um, Saramago ya conocía, este movimiento de las vías, porque este cuento va dirigido a las personas que nadie las escucha. Buenas noches. Somos geniales. Todo esto ha sido idea de Cecilia. Y la verdad es que de cualquier cosica sacamos algo muy productivo y muy hermoso, que nos une, que nos tiene aquí en las vías que no nos vamos a mover de aquí, que no vamos a permitir que no echen ni que el ave venga en superficie. Y que siempre adelante y ni un paso atrás. De cualquier cosa hacemos una fiesta y un, una cosa hermosa y, en, y con encanto para todos. Siempre adelante, ¿vale? Gracias. Bien, pues hasta aquí. Ya muchis... bueno ya mucha gente ha marchado. Cecilio, Dime. Gracias a San Jordi. Hemos tenido... Gracias a San Jordi, ¿eh? A ti. A ti. Pues a San Jordi. Hoy por pues, San Jordi. ¿Me la que estamos ahí. Hemos ¿Me la escuchado una, una noche especial. Diferente y muy bonita. Muchas gracias a ti también por, por celebrarlo. Es que hoy en, en Twitter sí. el hashtag elegido pues es, era. ...San Jordi sin muros, porque en Murcia tenemos muros... ...pero también están poniendo muros entre, entre las culturas... ...están poniendo muros entre la gente... ...están poniendo muros entre las sociedades... ...y yo que, que me he movido a un lado y al otro del muro... ...he ido a Barcelona, he vivido allí, he estado en Murcia... ...pues a mí me parece muy bonito llevar a Barcelona... ...las gachas migas, llevar a Barcelona los paparajotes... A mí me parece muy bonito también pues, eh, el espíritu huertano, la solidaridad, el, el, el hacer vida en la calle, que allí no se hace tanta vida en la calle como se puede hacer en Murcia. Y a mí estar rodeado de cultura, de, de libros, me, me emociona. ¿no? Y hoy en Barcelona es un día precioso porque te encuentras, pues, lo que puedes es también es también te de las vías, te encuentras a muchísima solidaridad, gente que difícilmente se junta. ...durante el resto del año y que se junta en San Jordi... ...gente que tiene detalles con otras personas... ...y luego sobre todo que está centralizado en el libro ¿no? ...aquí no hay un movimiento comercial en base a esa festividad... ...no hay movimiento comercial en base al libro... ...pero al final los libros nos hacen libres... ...como comentaba una de las personas que habló al principio... Y me parecía que sabiendo que aquí había poetisas, que había gente también con, con unas inquietudes culturales tan bonitas, pues simplemente lo sugerí. Y dije, pues vamos a ver si traemos un poquito de San Jordi a Murcia para que también montado, de, creo que es.. A ver si digo ahora bien, ¿eh? creo que San Jordi pudo con el con el dragón, ¿no? que de la sangre del dragón salieron rosas, ¿no? Pues a ver si de aquí, de, de esa sangre, lo que, lo que nos sale es un parque, nos sale una gran avenida y, ni, y nos soterran. Entonces era traer un poquito la fuerza de allá para acá y derribar muros. Viva San Jordi. viva San Jordi. Forza San Jordi. Visca, visca, San Jordi. Vis, visca San Jordi. Visca San Jordi. Muy <ríe> muchas Mol gracias. gracias. A ti siempre pues aquí tenemos, ¿no?, para que, para que veáis ¿no? este movimiento que hay en las vías, lo bonito que es, y que toda iniciativa, bueno, pues esto, pues el mérito no es, no es mío, no aquí he dado solamente una, una idea, luego la gente ya lo ha ido organizando y el mérito es de la gente, que es solidaria, es generosa, es culta, ...gente que habla, gente que escucha... ...gente que participa... ...y la cultura, pues como ahí decís, ¿no?... ...como dice Juanjo, la cultura se une... ...une y la cultura se comparte, ¿no?... ...y bueno, y este ha sido nuestro momento de... ...San Jordi... ...vamos a preguntar aquí a Fernando que está... ...con las pipas también... ...Fernando, ¿qué te ha parecido... ...este San Jordi, primer San Jordi... Aquí en las vías, muy improvisado, pero ¿qué te ha parecido. Bueno, así creo que ha sido una ocurrencia de nuestro genio loco Cecilio, que ya iba dándole forma a lo que iba a ser hoy. Así estupendo, muy bonito, muy bonito. Aquí también hay que, hay que reconocer que basta sembrar algo para que el, el, crezca un fruto y, y además muy rápido, porque simplemente puse la idea y, y, y luego ya la gente ha hecho todo. Yo lo que iba a hacer yo realmente no lo he hecho, porque no me ha dado tiempo a mí tenemos la suerte de que hay una gente magnífica y cualquier idea buena o medio buena o regular la convierten en genial ha sido un ejemplo de esta noche totalmente ¿eh? y además han sido un momento muy bonito porque tenemos a la familia aquí los izquierdos Carmen no me sé ahora mismo el, el apellido de ella eh, que está la abuela los hijos y el nieto y las dos nietas no ...y han sido un momento muy bonito... ...luego, el momento también de la familia Zaragoza Quirao... ...de Joaquín, Rosa, con su... ...estaba Dani a la cámara... ...y, y estaba María... ...María leyendo ¿no?... ...y luego el espectáculo de Pepa... ...no, no, Pepa, Pe ven aquí un momento, ven, ven, ven... ...oye, ve, no, Pepa, yo mira... ...yo cuando dijiste, no sé a dónde... ...oye, yo tengo hueco, yo dije... Es imperdonable que me haya perdido yo, o sea, pero es que estoy zombi, he dormido tres horas, quería dormir antes de venir para acá, pero esto ha salido gracias a, a, a todo lo que hay aquí, y si es que al final, era, era, era confiar, era confiar. He visto que había organizado algo para el día del libro, porque a mí se me había pasado por la cabeza, pero entre unas cosas y otras, pues no, y cuando he visto que tenía la posibilidad, de aunque sea venir a contar un cuento, el día del libro, aquí a las vías, me ha gustado un montón, es de estas cosas que, que se agradecen, bueno, tú te agradeces todos los días, pero hoy... ...ya te lo digo yo, para mí, en, en el alma... ...está hablando de su abuela de ¿no? ...claro... No, y ...yo, pero yo, mira, yo particularmente... y que soy un tipo bastante u, utópico... ...me encanta el hecho de que... Mmm, ...pues, el día de hoy he tenido mi despiste... ...no he podido responder a veces a los mensajes... He ...tenido que descansar... Y, ...y en Murcia en España somos muy también... de piensa mal y acertará, ¿no?... ...y somos muy de... ...mira, pues este no me ha dicho nada... ...pues este no sé cuánto... Y en cambio Pepa, no sé al final dónde respondió, luego resulta que en el evento de Facebook me dice, hay una publicación por, por aprobar, y no la he podido ni siquiera hacer, que luego publiqué yo el vídeo tuyo, digo yo, claro yo digo, no mira que decir, sí, digo yo, quiero participar, digo yo, quiero participar, claro, claro. Digo, yo confío mucho mucho en Pepa, digo y que Pepa esté, y entonces es muy sano es muy sano eso de que de, de no pensar mal para acertar no y Pepa y Pepa ha, ha, ha dicho oye voy a ir para allá y, y, y yo sabía que si estaba y Pepa de ti, esto y de ti, no tengo ninguna duda de que tú lo has organizado y, y, y te gusta que yo esté o sea, igual lo ha organizado organiza otro y digo yo ay no me ha llamado ¿por qué será será que quiere excluirme y tal igual pero viniendo de ti, es que hay personas y personas, y tú eres especial. No sé, yo a mí... No a mí te duro, Yo a mí, es, porque es que, a ver, no a pero es que tú eres una artistaza, ¿sabes? Gracias. Mira, yo te... No, no, mira. A que de tipo 20 no, pero, de eso, para no, hacerlo bien. pero fíjate, no matarme, mira, fíjate lo que te digo. Mira, hay, hay personas que hasta cuando se equivocan, hay que darle la razón, ¿sabes? Sí. Entonces, no, de verdad, hay, hay, hay personas que cuando aciertan, no por eso son mejores personas, y hay personas que cuando se equivocan, pues te, dicen, te hacen ver que hasta eres eh, humano, ¿no? Y yo digo, pues, yo a, a Pepa Robles la tengo en esa categoría de personas. En esa categoría de que te puede equivocar conmigo siempre que, que, que haga falta porque mmm, da gusto verte equivocarte. Y normalmente no te equivocas. Eres, eres arte, derrocha arte. Es una cosa impresionante, ¿eh? Cómo te transformas, como Muchas todo. Gracias, y no es adulación, ¿eh? Es reconocimiento, tú lo sabes. Yo no acostumbro a hacer la pelota, que a veces puedo parecer antipático por, por, por, por, porque no voy haciendo la pelota a la gente, pero es que, hostia, es que era un artista azah. Bueno, gracias. Vale. Ya te digo que normalmente otra cosa en la vida, pues, más o menos... Pues, que se venga, que se venga a Barcelona para leernos. Mira, por, por aquí, luego te mira el periscope que has triunfado, como siempre. Pues de momento no lo sé. Eh, venga, vamos a despedirnos. Bueno, pues vamos a despedirnos. Ah, y permitidme una cosa. Me voy a despedir, pero que no me voy muy lejos, ¿eh? no me voy a enrollar mucho. Voy a leer, porque allí en la, en la pared hay un poema. Y yo creo que hoy es el día... Más idóneo para leerlo. Ya lo hemos leído en alguna ocasión, ¿eh? Tiene Twitter, Pepa. Luego, eh, Facebook, sí. Tiene canal de YouTube. Tiene canal. Luego contacto con ella de nuevo y... Os pongo en, en un tweet... Os pongo... Eh, la forma de poder contactar con ella, ¿eh? Pero sí, sí, es una artistaza. Es, es de esa gente que, que... Que allá donde va, moviliza. Moviliza porque... ...sabe, bueno, pues tanto el contenido... ...como la forma de, de expresarlo... ...verbalmente, paradovalmente, no verbalmente... ...todo, o sea, tiene una presencia escénica... ...que, bueno, si lo, si lo hubiera visto aquí... Mmm, ...cuando actúa Pepa, la, la gente se aleja... ...se aleja, pero porque le tiene que dejar... ...el espacio vital que que ella, que ella, que ella tiene... ...o sea, es, es, es muy impresionante verla, ¿eh? Es muy impresionante, es... ...yo creo que Pepa es... Grande hasta para ella misma ¿eh? Es muy impresionante Pepa Robles Para mí pues un, todo un descubrimiento En este movimiento sociocultural Que estamos viviendo en Murcia Ya desde hace más de siete meses Un absoluto descubrimiento Y precioso descubrimiento Pues aquí Aquí vamos a acabar Este San Jordi Este San Jordi sin muros Este San Jordi sin samuros Lo vamos a acabar en esta pared que ya en muchas ocasiones hemos, hemos, hemos acabado eh, su eternamiento ya, y que hay un poema de Ethan, y lo vamos a leer de nuevo, eh, pero hoy sobre todo, y nos vamos a despedir aquí. Yo os agradezco mucho el, toda la atención que estáis prestando, ¿no? porque la atención hay que saber darla y también hay que saber recibirla. Y mi agradecimiento de, de que tú estés compartiendo este momento conmigo y con esta gente que ya somos una gran familia pues vamos a leerlo y Nuria Pepe José Luis, Goyo Rosa, José Antonio Fina, Juanjo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y dice así. Soterra, soterra. Pasa por debajo de la tierra. Soterra, soterra. Que no queremos guerra. Policías, policías. No queremos ver las vías. Pobre gente que está enfrente. De ese muro tan oscuro. Pobre gente que está pendiente. ...de que no le hagan un puente. Soterra, soterra. Pasa por debajo de la tierra...